Y ahora por otra parte hay un tema que sigue siendo preocupante para todos los sectores, el tema del precio de los combustibles. Los combustibles han estado presentando alzas significativas que muchos no hemos estado cuestionando, qué es lo que pasa con los precios, otros están diciendo que se debe modificar la ley y demás. El presidente precisamente ya se ha pronunciado en este sentido. Ahora bien... En este momento le toca a los industriales, precisamente, que han tenido que ser creativos para continuar con lo que son sus operaciones, pese a los nuevos precios que han presentado los combustibles. Según informó, precisamente, en el día de hoy, el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, en ese sentido, señores. Han tenido que ingeniárselas, han tenido que buscar nuevos mecanismos, nuevas opciones, porque el tema de los combustibles nos afecta a todos, señores. nos afecta a todos, sin excepción. A todos, sin excepción, nos afectan el tema de los combustibles. Entonces, partiendo de esa situación, los empresarios, según ellos dicen, han tenido que ingeniarse, la buscar opciones, buscar alternativas para poder subsistir ante estos precios que presentan los combustibles, no solamente local, sino también de manera internacional. Vamos a escuchar las palabras de Señor Juan Marrancini en ese orden, por favor. Eh, a nivel de las empresas, pues hemos estado también haciendo planes de mitigación, de ahorro de combustible para poder eh, mitigar el impacto que tiene en los, en los costos. Y bueno, de eso se trata, una crisis que viene, parte más, eh, un, un impacto más eh, de esta crisis internacional eh, que ahora está ocurriendo en, en, entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos y que está, en parte, moviendo los precios de, de los combustibles. Entonces, de lo que se trata es de seguir investigando, de seguir tomando medidas para poder sobrepasar este, este esta crisis. Precisamente, Cerzo Juan dice que las empresas buscan ahorrar combustible y recordó que ese es un reflejo de la crisis internacional, como bien hemos estado nosotros diciendo. Señores, hay que tomar en consideración esta situación. Yo le vengo diciendo a ustedes, no por cuestiones locales, a nivel mundial lo que está pasando con los combustibles. Y esto amerita que nosotros también nos podamos ajustar a esta situación, señores. No se puede estar gastando, quemando combustible, como se dice, de manera indiscriminada y sin control. Es una situación mundial ahora, pero en el país tenemos unos precios de los combustibles que usted y yo sabemos que están bastante altos y es están difíciles, hay que enfrentarlo. Entonces, tenemos que acogernos. Y ver cómo hablan los empresarios en este sentido, cómo marcha el tema de las crisis de los combustibles a nivel mundial y que por ende nos está afectando a todo de manera directa. Eso es cierto.